y paz ahí en tu presencia quiero tu voz suave como el viento escuchar y en tu jardín contemplar toda tu grandeza de noche y de día en tu presencia todo es posible Señor Viento, escuchar y en y contemplar toda tu grandeza de noche y de día poder adorarte el Señor En el silencio poderte mostrar mi interior. En tu presencia entregar mi vida a ti. En tu presencia sentir que me abraza, Señor. Aquí están mis ansias de amar, de vivir y perdonar. Y aquí están. En aquel tiempo salió Jesús, como de costumbre, al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos. Al llegar al sitio les dijo, Oren, para no caer en la tentación. Él se alejó de ellos, alejándose como a un tiro de piedra y, arrodillado, oraba, diciendo, Padre, si quieres, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya y se le apareció un ángel del cielo que lo animaba. En medio de su angustia, oraba con más insistencia, y le bajaba hasta el suelo un sudor como de gotas de sangre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús preciosa sangre de Cristo y vemos una cruz pero en esa cruz ¿quién está? Jesús porque la cruz no viene sola en la cruz está Cristo y así nosotros también cuando nos llega el momento de nuestra propia cruz descubrimos que nuestra cruz no viene sola porque la cruz viene acompañada del Espíritu de Dios y es el Espíritu de Dios el que hace ligera la cruz el Espíritu de Dios nos ayuda no solo a cargar, a llevar nuestra cruz sino a besarla, abrazarla y amar la cruz lo que San Juan Bosco decía: no es suficiente cargar la cruz, hay que amarla. La crudeza de la cruz no está en su tamaño o en su peso, porque hay gente que lleva bien el sufrimiento. Conocía una señora que su hijo tiene una enfermedad durísima, su hijo ya es mayor y ya ven cómo las mamás tratan a sus hijos que aunque ya sean adultos y tengan su vida ya hecha, luego cómo las mamás cuidan a sus hijos ya grandes como si fueran todavía un bebé, y esta mujer, ya de más de 70 años, ve a su hijo sufrir, y ella está bien parada, o sea, bien de pie, porque hay gente que nos enseña el sufrimiento se puede llevar bien la crudeza de la cruz no está en su tamaño o en su peso es el Espíritu de Dios el que nos da fuerza para poder llevar la cruz hay un dicho entre los padres carmelitanos que dice lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Lleva la cruz abrazada y apenas la sentirás, porque la cruz arrastrada es la cruz que pesa más. Cristo nos da también su cruz, pero también nos da la fuerza. Para llevar la cruz. Es que así es Dios. Dios nos permite vivir la cruz como una cruz sin cruz, por la fuerza de su Espíritu. que encontró al pastor tomado de la mano con Jesús yo voy a donde él va si Jesús me dice amigo deja todo y ven conmigo donde todo es más hermoso y más feliz si sí, Jesús me dice, amigo, deja todo y ven conmigo, yo mi mano pondré en la suya e iré con él. Tomado de la mano con Jesús yo voy, le sigo como oveja que encontró al pastor. Tomado de la mano con Jesús yo voy,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 Es el que vino con agua y con sangre, Jesucristo. No solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es quien da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los testigos, el Espíritu, el agua y la sangre. Y los tres están de acuerdo. Señor esté con ustedes, del santo evangelio según San Juan, gloria a ti Señor. El tiempo, cómo compaginar en nuestra vida el deseo ardiente que tenemos de ser felices con el sufrimiento, que parece que el sufrimiento es algo inherente a nuestra naturaleza humana, algo que está adherido a nuestro ser humano, nadie en esta vida se va a librar de sufrir, todos vamos a sufrir un sufrimiento físico, un sufrimiento moral, un sufrimiento espiritual cómo compaginar entonces en nuestra vida el deseo ardiente de felicidad y el sufrimiento como parte de la vida son incompatibles estos dos caminos si le preguntáramos a una persona, ¿tú eres feliz?, nos pues podría responder dos cosas. ¿Tú eres feliz? te canto y me puedes oír